Está rompiendo, el chamaquito es pintoso. Por ahí mi novia me dijo: No, no, no, no, no, yo te dejo por Luna. Y le dije: ¿Cómo así? ¿Cómo así van vale, no ustedes? Sé. Pero aquí está Luna y en Claro Música. Bienvenido, papá. Dime, dime, dime, contento, agradecido, Salunay. papi. Motivo en la casa, Bogotá en la casa. Hace tiempo no venía para acá, estoy Oye, ready. Qué rico tenerte. ¿Cómo te ha tratado Bogotá? ¿Qué tal el clima? Durísimo. El clima hace frío afuera. Cuando bajes por la mañana hace frío, pero por lo menos estamos ahí con un par de durís. ¿Y, y qué no, tal pues, las babies? Mirando? Las babies, hay un par de babies por hay, ahí. Hay par de babies por pero hoy quiero salir, hoy quiero hoy romper en la calle. Hoy. Tú me tienes que decir para dónde yo voy yo hoy. Te voy a decir hoy. Pero ¿Entiendes? de la baby colombiana a la baby puertorriqueña, papi, puertorriqueña y colombiana después sí, cuál, cuál, cuál, cuál, Puerto puertorriqueña y colombiana y colombiana después. las dos sí, sí. O sea... puertorriqueña primero y colombiana yo tengo que ir para Puerto Rico para, para ver eso y te besé, te besé, te besé hasta al de repente Papi, antes de que hablemos de ese nuevo eh, álbum eh, que está rompiendo, yo quiero saber cómo es el movimiento urbano en Colombia. En, en Colombia, comedioso. ahora mismo lo veo bien, bien posicionado, lo veo de verdad durísimo. Artistas uh. nuevos como Ryan Castro, Bless, me gusta mucho Fate. Entre otros artistas, me entiende J Balvin, Maluma, que ya vienen con muchos, muchos años de trayectoria. Hay que respetar siempre, metiendo el género también de acá. ¿Cómo, ¿Y cómo ves el movimiento, digamos, en PR? Esos nuevos chamacos que también están en saliendo PR, el apoyo, sí. En PR lo veo en su mejor momento. Veo en que... Todos los días también siguen saliendo chamaquitos nuevos que están rompiendo en los freestyles, Como sé que acá también, por allá, papi, mujeres, chamaquitas de todas las edades están implantando la cultura. O sea, ¿está duro? Está durísimo. Está como que dicen, ¿No? Eso que están haciendo que el ¿se acaba. ¿Tú qué opinas de eso? No, eso no, esto no se va a acabar nunca, nunca, nunca. La música es eterna y ahora mismo lo que están haciendo grandes exponentes de la música urbana, ¿sabes? Y de la nueva generación como yo, pues, es para dejar un legado. La música nunca se va a ir. ¿Tú te crees que en 100 años la música de Bad de todos nosotros... Va, no, a seguir, no, no, no, va a seguir. Va a seguir. seguir. Oye, tú eres un chamaquito que se pegó muy, muy pequeño. Se empezó a pegar. Yo me acuerdo del primer single. Pueden haber canciones de atrás. Fue de estar soltera que lo escuché uh -huh. mundial. Eh, digamos que, que es lo más difícil de ser un artista nuevo y que, y que la industria se la dé, ¿no? Porque claro. sabemos pues, que hay movimiento en la claro. industria. ¿Te costó mucho que la industria te la diera? ¿Qué fue lo difícil de comenzar? Claro, mira, la gente puede pensar que fue fácil, pero no. No fue fácil. Y no son solamente los años que la gente ve como Luna y Sino van varios años más atrás que yo llevo desde la escuela soñando con esto, tocando muchas puertas, y es un proceso, lo más difícil es el proceso, pero es un proceso que uno tiene que pasar, ¿me entiendo?, uno no se puede desesperar y le doy las gracias en ese momento a al equipo de la familia, a Cris y Gaby Music, que siempre tuvieron la visión en mí, vieron lo que podía dar y estamos al sol de hoy, pues, dando era a lo mejor de nosotros ¿Cómo los conociste a ellos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue pues esa...? ahí ellos fue a través de las redes sociales. O sea, yo subí un video de Panda, que se fue bien viral, que era con un mensaje, un freestyle, un freestyle fue okay. de la escuela, por eso, desde mucho antes. Y, pues, ya ahí me empezaron a conocer personas de la música y me escribe Gavi Gaby Music un día, para que vaya para el estudio, que me quiere conocer. Y toda la vuelta, ahí conozco a Cris y... Yo creo que llegué en ese preciso momento en el tiempo perfecto. O sea, ellos estaban para mí, yo estaba con ellos y sigo estando con ellos con el corazón, lo que viene es grande. Y lo demás es historia. Pero algo pasa que tú te pegues, me siento como un rey. El niño, el niño, ¿por qué fue el niño? Porque el niño. Porque yo soy un niño, el oh, niño era baby. De pero ya por lo menos tenemos 21 ahora. 21. Ya Cabrón. tengo 21, ya tengo 21. Yo tengo 24 perros. Ea, diablo, no, yo estoy chiquito todavía. Yo, yo soy chiquito. grande, no, eso no le salen perros. Pero bueno, no hablemos de eso. <ríe> Mira, el disco el niño, el nombre del niño, pues como te digo, pues me caracteriza a mí. Yo soy un niño, un chamaquito joseador, soñador. Y antes de que yo siguiera creciendo, yo quería dejarle a los fanáticos de esta etapa, de el disco el niño. Oye, hablemos de la composición de los temas. ¿Cuánto tardamos en componer? ¿Quién escribió? Claro. ¿Quién escribís? Mira, eh, trabajé en este, en este disco con diferentes compositores, productores. Tengo a Sky rompiendo, tengo a Chris Jeda y a B Music, los marcianos. Eh, Marciano. Tengo a Puca, que también es de la familia, o sea, un productor durísimo de la familia, Dulce como Candy y Melonino, son las bestias también de la familia. Todo el mundo eh, se ha metido. Todo el mundo, yo Anthony, sabe, muchos compositores duros, letras eh, mías, letras mía, letra de Gaby, escribe, todo el mundo, en verdad. Así es cuando, cuando uno mejor trabaja, ¿me entiende? Con el dream Team completo. ¿Qué opinas tú de, de, de todo el revolú? De que de pronto muchos artistas no están escribiendo todos sus temas y hay de pronto eh, artistas que ven que compositores y son coleccionistas de canciones. como tú lo ves en el claro. género? Mira, en el género yo lo veo como que uno no puede ser orgulloso, uno, uno no se la sabe todas, uno tiene sus ideas, uno aporta sus ideas, uno tiene su, sabe sus temas pero hay gente que ha vivido más hay gente claro. que tiene otras vivencias para compartirte no es nada mal, pero hay muchos artistas que son orgullosos y quieren, hey no, no, no yo escribo lo mío, o sea, así también claro. se puede llegar, pero papi también puedes trabajar en equipo en y equipo. vas a ver cómo vas a ganar campeonatos también. Lo aceptas. Oye, vi que lanzaste canción con anita dentro del disco, vi ahí TBC, que yo pensaba que era una sustancia maligna, pero me acabaste <ríe> de decir que no era una sustancia maligna. Hablemos de la composición de TBC y quiero saber ese pliegue que le hiciste como a ese amor claro. eh, de, de, de adultos. Claro. ¿no? ¿Te ves así tú? ¿Te ves así con una mujer, una baby a los 70? Claro, claro. Me veo con una mujer así a los 70. Sí. Me veo con tres hijos por ahí dando cantazos por Puerto Rico. En realidad eso es una etapa que que quise dejar en el disco del niño en el video de tvc pero es algo real, es algo que todo el mundo quiere vivir y es algo que yo pues le doy de consejo que a todas las personas que vivan así como si fuera el último día, no importa que sean viejitos, hagan lo que ustedes quieran. Y tú, y tú, digamos que has sufrido por amor. Siempre has sufrido por amor, hasta ¿Siempre? por los primeros amores de la escuela, que esos Siempre. son los que, mira, cortan venas. Chacho, los que Cortan venas. Si no te importa nada de lo material, la habitación, vamos a no interrumpa. ¿Canción favorita tuya del niño? Canción favorita del niño. Ya, bueno, pero. difícil. Difícil. Yo creo que ahora mismo es. Eh, son todas, pero. Son todas. No, una, no, una, una, una. Una que tú tocas. niño. Voodoo. Son muchas. Son pero, muchas, pero, o sea, y no hay una. Bueno.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 que es la tarjeta de decline. Yo la llevo para el motel y después para el trabajo. Un tanque que la unía la tiene ahorrecida sí, ahí. Está ya está ahí. Ay, seguimos después. Ay, Luna, y un aplauso para Luna. Ay, por favor, muchachos. A ese niño para que no se lo pierdan. pendiente en Claro Música en nuestros canales. Nos despedimos con la especial del cuervo Guapi, Aquí, pon una mano. Abre las alas, perro. Uy, Abre las alas. Ah, ah, ah, ah, ah, No, no. Este es niño cuervo. Nos vemos una próxima. Chao, chao.